Prilines de todo el mundo, os está hablando en directo Luis desde Madrid, día 11 aquí en España del, de la, del confinamiento, en otros países sé que lleváis otros días, hoy he oído que en China les han soltado después de 50 días, para que calculéis un poco, en España ya creo que son los 3.000 muertos los que llevamos, por desgracia, ¿vale? Y siguen sin haber mascarillas. Eh, no me meto en temas políticos, pero habría que ver por qué. Bueno, vamos al grano. Aquí os damos cada uno nuestra opinión, ¿vale? Y según la encuesta que hicisteis, ayer hablamos de cómo ganar dinero en estos momentos difíciles. Salieron muchos temas, el que no haya visto el vídeo os lo recomiendo. Cómo ganar dinero en estos momentos. Lo segundo que salió en la encuesta que os hice en YouTube es que habláramos de cómo ayudar a otras personas. Cómo ayudar a personas que en estos momentos lo están pasando mal en la tertulia que tenemos aquí en zoom antes de empezar el vídeo ha salido el tema un poquito de, de cómo es ese tipo de ayuda si es más bien emocional o es más bien más, más material eh, bueno yo voy a dejar el debate abierto así como resumen he sacado pues que pues cuando una persona lo está pasando mal una mano amiga le viene bien para escucharla para ayudarla a pensar ayudarlo a ver un poco el problema desde otro punto de vista a que comparta, comparta las emociones ¿vale? que no se sienta tan solo a ver las cosas desde otro ángulo y también nos decía que ahora voy a pasar con dora que es la que me ha pasado esta información y estoy totalmente de acuerdo con ella que esto exige una escucha activa vale porque es cuando uno está mal se siente mal pues si a eso le añadimos que está solo pues ya fatal pero si tiene a otra persona en la que confiar pero de forma positiva eso sí o un grupo de amigos como la reunión que hacemos aquí desde personas de todo el planeta todos los días que lo hacemos aquí en zuma a las 21 horas el que se quiera unir debajo del vídeo dejo el enlace vale pues eso también yo creo que es muy positivo emocionalmente hoy yo les he contado dos casos que me han pasado reales en las últimas 24 horas una amiga que está embarazada y no sabe si tener el niño o no yo sé que ella en el fondo lo quiere tener pero me decía que le daba mucho miedo mucho miedo con esta situación que estos nubarrones que aparecen yo la he tranquilizado le he dado mi apoyo y, y yo creo que ella lo ha agradecido apoyo emocional le he dicho que no se preocupe tanto que luego las cosas que luego el sol acaba saliendo y yo creo que se ha quedado contenta. Y luego he tenido otro caso. Bueno, no me voy a enrollar prelines. Voy a dejar paso que, que habéis visto vosotros. Saludo, por supuesto, a todos los que veis luego este vídeo en YouTube. Os pido que, si os gusta, pongáis un like vale y os suscribáis si no lo estáis que siempre siempre emitimos en directo preline siempre emite en directo y que se lo digáis a personas que conozcáis a las que podemos ayudar vale estamos todos en la misma situación independientemente del país que estemos y por supuesto ayudo saludo a todos los que estáis ahora mismo en el chat conectándose vale voy a darle el primer paso a Dora vale os pido a todos brevedad ahora en las intervenciones vale para que dé tiempo a todo el mundo a, a participar entonces voy a dar el paso a dora para que ella un poquito nos, nos cuente un poco más ampliamente lo que yo os he resumido. Dora, por cierto, ayer me parece que tuviste, o antes de ayer me dijiste, sin dar nombres, datos personales no vamos a dar, que tuviste que ayudar a una amiga. Me, me parece, ¿verdad? Uy, me parece que el ancho de banda, me pone aquí, que tu ancho de banda es muy bajo, Dora, no sé. Dora, ¿nos escuchas? Dora se ha quedado, se ha quedado, la ley de Murphy, de los directos. Dora, se, se ha caído tu, tu conexión, me parece. ¿Nos escucha, Dora? Ahí está, ahí está. Ahí está, eh, ¿no? Eh, sí Ah, bueno, un inciso. Muy Como estamos sí, en sí, directo, sí. escucha no. una cosa que digo ya rápido. Todos los que este estáis escuchado. en Zoom. Este ya sí, para los... sí, ahora te dejo, Dora. Sí. Todos los que estáis en Zoom, cerraron las otras aplicaciones que tengáis en el móvil, ¿vale? Para que así oh, Zoom vaya sí, bien, mucho, bien vale. cuando estamos en el vivo. Luego ya lo que cada uno quiere. Venga, Dora, te, te dejo... Cuéntanos un poquito, ¿estás ahí? Bueno, sí, sí, sí. Vale. Acá estoy. Lo que pasa es que la conexión está muy mala acá en Argentina porque es la hora en que todo el mundo se conoce y entonces, bueno, se, se resiente la conexión y hemos tenido problemas. Vale, bueno, pues eh, tú inténtalo explicar tiempo, brevemente, tiempo, ¿vale? Para que todo el mundo sí, se entere. Sí, Venga. Sí, sí. Bueno, eh, estamos pasando por bueno, momentos muy especiales, y acá necesitamos el apoyo, es decir, eh, pero también reconocer que somos seres vulnerables y que necesitamos ese apoyo. Muchas veces vemos que podemos con todo y no lo pedimos, y no, no lo pedimos, pero tenemos que pedir ese apoyo, porque el apoyo va a venir. Eh, en momentos así a veces nos sentimos totalmente descanados, ni siquiera que nos digan mira una serie, pone esto, hace el otro, es directamente, es algo que tenemos que hacer. Ante todo, escucharnos. ¿Y cómo nos escuchamos? Hablando con otro, en voz alta. Nos escuchamos y entonces podemos ver nuestro problema con mayor claridad. Y aparte, lo que aquella persona que está hablando con nosotros nos pueda sugerir, o el panorama que nos pueda pintar, nos puede dar nuevas ideas o aclarar esa, esa tormenta interna que tenemos. Entonces, es importantísimo. Aparte, la escucha nos ayuda a todo el sistema inmunológico, porque este nos fortalece, porque no somos seres aislados. Ustedes, ustedes han visto que este aislamiento es lo que nos ha provocado, entonces, al menos escucharnos, sin bien no podemos tocarnos, besarnos y abrazarnos, al menos poder escucharnos es muy importante. Y como Luis dijo hoy, eh, la, esa escucha debe ser una escucha activa, es decir, no pongo el oído y pongo cara que te estoy escuchando y listo. No, escuchar con el alma, con el corazón, ver qué está pasando. Y mantener un silencio, porque a veces estamos tan desesperados por dar las preguntas, por dar la respuesta de lo que la persona está diciendo, que no, no, no respetamos ese silencio. Entonces es importante escucharlo totalmente y eh, empatizar con esa persona. Porque de golpe lo que le pase a uno no le pasa al otro. Son distintas, como hoy explicó Luis, los dos casos con los cuales él se encontró son totalmente diferentes. Entonces tenemos que estar preparados para cada caso en especial, para poder ayudar eh, como podamos. ¿no? Y entender que en la vida siempre va a haber caos, caos y eh, momentos de paz, caos y paz, entre esos este, dos polos, este, caos y orden yo diría, ¿no? que son los dos polos entre los que se mueve nuestra vida completamente entre esos vaivenes. Entonces ha llegado el momento de tomar conciencia y realmente aprender a surfear, como yo digo, ¿no? Surfear, este, como si fuéramos ¿eh? a, agarraditos atrás de una lancha y vamos pasando por olas que nos hacen sentir mejores, otras, ¿no? Es tener esa cintura para ir moviéndonos de un lugar al otro, ¿no? Por, correcto. Todos estima. tenemos Estamos nuestros días altos y, y bajos. Yo hoy dormir, por la sí. mañana estaba un poco bajo, ¿eh? Luego me ido subiendo para el vídeo, ¿eh? pero, pero lo que sepáis. ¿eh? Pero es bueno saberse reconocer a uno mismo. Yo esta mañana me decía Luis que te ve un poco, sí, sí, sí. pero ya eso de reconocerte es positivo. Dora, te quería preguntar. Tú me dijiste que ayer, por ejemplo, sí, sí. tuviste un caso que tuviste que ayudar a una amiga y sin dar datos personales ni nada, un poco, ¿cómo hiciste para ayudarla? ¿Cómo? Dora, ¿estás? Sí, ah, sí vale. porque con este encierro mira que se vio encerrada y no sabía qué hacer y por más que tenía que podía hacer montones de cosas porque tiene un lindo departamento. Te, te de lo digo más que nada amiga, porque igual que, era... escucha un segundo, doctora, Entonces... que eh, escucha, escucha, que igual que ayudaste a tu amiga, seguramente ahora puedas ayudar a muchas más personas que vean luego este vídeo, por eso te lo pregunto, ¿sabes? Sí, sí. Sí, sí, como no, el que quiera contactarme, el que quiera... Sí, pero ahora mismo, ¿qué que consejo le ciudad, darías? ¿Cómo, ¿cómo no? actuaste con tu amiga para que sirva un poquito de ejemplo? ¿Sabes? Aprovecharos del poder de las redes sí. sociales, ¿vale? Yo A mí siempre que me hacéis una consulta, yo siempre os remito a estos vídeos, siempre le digo al que me viene, digo, mira, sois muchísimos, lo tratamos en público y así te ayudamos a ti, te ayudo a ti y a todo el que lo vea. Y llegas a mucha más gente. Entonces tú con tu amiga cómo actuaste más o menos. ¿Qué le ocurría un poco y cómo, cómo lo resolviste, Dora? Sí, sí, eh, bueno, eh, me llama y bueno, hablamos este, por nuestro nuestro teléfono, hicimos una, una, una videollamada y me explicaba que uno tiene que atravesarlo. Eh, que no va a ser para toda la vida, pero que uno se siente eh, eh, siente como ese ahogo, como que está atrapado, como que llegó el fin del mundo, como que... Entonces, le digo, sabes qué? Mantenete informada, pero no tanto. Alejate de las redes, no puedes estar todo el día a través de las redes a ver qué pasa, cuántos muertos, cuántas cosas... este eh... Entonces, ¿por eso te deprime cada vez más? Yo no solo es que he, he hecho desde antes de ayer. Cuidado, bueno, porque... Dora, desde antes de ayer he dejado de ver. Lo veo, veo los periódicos, pero una vez al día, no más. Porque es que me pongo fatal. Mira, te voy a quitar el vídeo a ver si se te oye mejor, Dora. Háblanos no, sí, ahora. Sí, sí, este... vale. y Bueno, eh, y hablar. Hablar. Lo, hablar... Ay, qué mal se te oye cielo. Dora, se te oye fatal. Se te oye fatal, Dora. Qué pena. Espérate, detengo el... Quítate el vídeo, porque lo que importa sobre todo son las palabras. ¿Qué pasa? Dora... Sí, porque el, el vídeo se vuelve muy pesado y entonces sí, se dificulta sí. más escucharle. No, sí, Dora, vamos, mira, Realmente... si intervenga otro prelines, Dora, reinicialo o quítate el vídeo. Bueno, sí, sí. Porque es que si no no no podemos como estamos en vivo sabes jorge tú qué opinas sí, de esto que estamos sí, hablando es amigo eh, No eh, que es, es importante lo que ella está diciendo la escucha asertiva eh, y, y bueno y se relaciona con lo que hemos venido hablando antes de, de del, del Directo de la escucha asertiva el mero hecho de escuchar al otro eso le da un alivio eso es una ayuda. Entonces, la escucha asertiva es esa: escuchar, escuchar, saber escuchar. Y, y eso va a ayudar en la parte emocional y psicológica a la persona que en ese momento se está pidiendo ayuda. Eh, pero es que hay que saber qué es la escucha asertiva: es, es saber el significado de esa palabra. Entonces, me parece muy importante lo que Dora nos ha compartido. Perfecto, Jorge. Te he quitado, le quería quitar el vídeo a Dora y te lo he quitado a ti, pero bueno, te seguimos oyendo, amigo. Dora, no, es que te quiero quitar el vídeo porque se te oye fatal, cielo. Bueno, venga, pues otro opinional que quiera entrar, porque es que si no, madre mía. ¿Qué opináis de esto? ¿Quién quiere entrar? Moto. Moto Plus, espera, que te pongo. Tienes razón. Venga. Estás ahí, hola. amiga. Venga. Hola. hola Dinos hola. cómo te llamas y dónde estás, por fin. Bueno, eh, me están escuchando bien. Sí, te oímos perfecto. Estoy en, en la ciudad de Córdoba, acá en España, en la, en la zona centro. Estoy desde el día 6 en España, del 6 de marzo. Y bueno, justito pude alquilar un lugar. Eh, estoy muy bien, muy bien emocionalmente eh, conectándome con, con, con familiares, con amigos y haciendo una rutina que eso ayuda mucho emocionalmente eh, armarse una rutina con lápiz y papel, voy a hacer tal cosa, tal otra y eso ayuda muchísimo, darle espacio al espiritual cada cual con su creencia, eso también ayuda mucho eh, yo estoy muy estable porque en toda mi vida he dedicado a la parte espiritual Entonces los retiros espirituales, la meditación y todo eso fue, es como una rutina para mi vida O sea que esto no me sorprende Lo que sí me afecta, por supuesto, es la mortandad este, de las personas Y todo lo que se está viviendo a nivel de pandemia entonces, ¿cómo soportar eso? Y bueno, soportarlo justamente como decía Dora, como decía Jorge, eh, como dices tú, ¿no es cierto? Estar eh, continuamente en comunicación con aquellas personas que están ya dentro de este escenario. En América, eh, por ejemplo, está toda mi familia, incluso mi esposo, que iba a venir y bueno, se quedó varado, eh, y bueno... Ellos también están recibiendo recién el embate de lo que ya acá está madurando, digamos, la cosa, ¿no? Mm. Y bueno, pero bueno, este... ¿Tú, tú has necesitado ayuda o, o, o has tenido que darle ayuda a alguien en estos días. ¿Alguien eh... ha, ha recurrido a ti que estaba muy mal y le has tenido que ayudar? ¿O al revés? A lo mejor has sido tú la que ha necesitado que alguien te apoyara. No sé si me explico claro. la pregunta. Exacto, al revés, porque yo tuve la necesidad, porque tengo la movilidad reducida, tengo 66 años, soy asmática, entonces ese cuadro hizo que me cuidara muchísimo, entonces recurrí a un taxista que se ofreció en forma muy amorosa, aquí la, la verdad la gente, estoy maravillada de lo que de la forma que es el español yo me siento en mi casa no no jamás me sentí eh, extranjera y él buenamente gracias se gracias en nombre de todos los españoles una cosa maravillosa entonces eh, se ofreció a hacerme las compras este no sé es hermoso es hermoso las cosas que uno está recibiendo o sea como que este virus nos está matando por un lado y nos está reviviendo a otro tipo de cosas que nosotros vamos a tener que soportar, ¿no es cierto? Y tratar, los que sobrevivamos, tratar realmente de cambiar todo aquello que debemos cambiar como obligación por el planeta y por nosotros mismos como seres humanos. Entonces, eh, lo que he recibido eh, es todo amor, acá he recibido amor, en España desde que pisé el aeropuerto. <risa> Hermoso. Pues me alegro, aunque no todo, supongo que no todo el mundo es igual, pero sí, la mayoría de la gente, vamos, yo... Okay. Sí. Y o yo sea no que... que, vale, <risa> ya. Y, y vale, ¿alguien más quiere añadir algo más? Y, y si no, pues alguien más que quiere intervenir? Eh, no, no, pienso que el aporte quiero agradecer realmente públicamente lo que haces porque es una cuestión amorosa también. Es un servicio muy grande que estás haciendo y bueno, agradecerte públicamente por eso. Pues gracias, que... pero yo lo hago porque me gusta, sin esperar nada a cambio y porque me siento bien haciéndolo también. Aunque, como os decía antes, a ver, nadie es perfecto. A mí me han pedido dos tipos de ayuda en las últimas 24 horas: la emocional la he dado totalmente y la otra, hombre, le he dado las pistas. Pero es que yo soy más de dar la caña y enseñar a pescar, más que de darle el pescado, pescado. ¿Me entendéis, no? Pero yo creo que ambos ambos casos, que son reales, van bien. Yo creo que van bien. A uno le he dado cómo puede trabajar, le he dado el contacto, pero ya él tiene que hacer el trabajo. Y a la otra le da el apoyo emocional, que era en realidad lo que buscaba. Lo que nos decía Dora, a ver si ahora la podemos recuperar, Dora, a ver si te sí, puedo sí, recuperar. Pero reinicié el equipo como uno de los primeros. Perfecto. Oye, Bien, que positivo. muchas gracias por tu intervención. Quédate y, y estamos todos los días a las 21 horas, que lo sepáis. Vale, todo el que quiera participar está invitado, ¿vale? Eh, debajo del vídeo aquí en YouTube está el enlace azul, ¿vale? muchas gracias a Zoom, Muchas gracias. Pues venga, Dora, a ver si... Yo sí que os recomiendo que tengáis lo que nos lo dijo Jorge el otro día, que tengáis puesto solo el Zoom, que cerréis otras aplicaciones y esas cosas. Pero bueno, si ese ancho de banda es otra historia. Acaba tu explicación, Dora. Perdóname, que se te perdía la voz. Ya, ya está. no, no, que es importante en estos momentos tener apoyo y, y reconocerse vulnerable, que necesito ayuda, porque a veces eh, nos da cosa, nos dan no sé qué necesitar este, pedir ayuda, pero es importantísimo, porque en ese pedido de ayuda llega, llega mi alivio y mi tranquilidad, y también es importante porque... Con esto de la cuarentena parece que todos tenemos que tener súper tareas. Súper tareas para estar enloquecidos y no tener un segundo, cosa de no notar la diferencia. Y no, no, no, no. Escuchemos nuestro cuerpo, qué es lo que nuestro cuerpo quiere. Y quiero estar un poco acostada, me acuesto. Quiero ver una serie, la veo. No quiero ver nada, no, no lo hago. Es decir, eh, escucharme a mí mismo, a mí misma. Y, y, y, y actuar en consecuencia. Yo pienso que eso es importantísimo. Muy, muy, muy importante. Y bueno, les dejo a todo el que quiera a comunicarse y charlar, eh, puede escucharlo con mis años de docencia, estoy acostumbrado a escuchar tantos a tantos padres, tantos chicos, tantas cosas, eh, sin ningún sin ningún tipo de problema, comuníquense conmigo, y van a tener esa escucha activa, y, y vamos a ver cómo podemos salir. También las pinceladas de humor que pone este Luis son fantásticas, porque eh, eh, justamente ayer cambié mi... mi este, mi, mi foto de perfil de, de Facebook y puse una sonrisa, porque yo siempre digo que la sonrisa es esa línea curva que siempre te va a enderezar la vida. Y te va a curar las heridas y te las va a lamer. Cosa que este, eh, es fantástico, ¿no? Eh, yo he estado momentos que también he tenido bajón en esta, en esta cuarentena, y entonces me, me obligué a sonreír. Sonreí cuando quise acordarme, estaba riendo de mí misma. A, a mal tiempo, Dora, buena cara, dice el refrán. A mal tiempo, sí, sí, buena cara, buena y es la verdad. Cara. Y es así. Todos tenemos momentos de vayos. Yo también lo he tenido. Esta mañana estaba de mal humor. No sé. Bueno, luego ya. Hay que, lo que tú dices, hay que forzarse una sonrisa y la adelante, ¿vale? Quiero agradecer a, a John que nos ha puesto un super chat ahora en YouTube. Muchas gracias, John. Y nos dice, fíjate lo que dice John dice eh, dice qué pena hablamos de ayudar a los demás y, y dice que hay poca gente no hombre sí que hay hombre ayer como hablábamos de cómo ganar dinero el ser humano vamos estaba el vídeo petado hoy como ya es de ayudar a los demás dice John que bueno pero yo creo que los seres humanos en el fondo en el fondo somos buenas personas fíjate a veces tenemos dos caras ¿Tú qué Así muy breve, Ve, sí, y de pasa otro privilegio. lo del, lo del yin y el Yang. siempre tenemos algo oscuro, algo claro, y bueno, lo oscuro lo tendremos que tratar de sacar y resolverlo, sacarlo, ¿no? Sí. Este, que está ahí muy metidito, esos fantasmitas que tenemos y resolverlos. Este, es como la vida, como le, les decía hoy, eh, caos y orden, no es todo caos ni es todo orden. Viene el caos, luego viene el orden, luego otro caos, o es como la rueda de, de un este. un tren. ¿Eh? A veces está arriba, a veces estamos abajo, a veces en el costado y vamos yendo, vamos de orilla a orilla. Lo importante es ir, este, digamos, cadereando para encontrar el medio para poder no sentirnos tan tan mal y hemos aplaudido muchos a los médicos todo este tiempo yo le pido a todos los liners que lo aplaudamos a Luis por todo lo que está haciendo no, hombre usted. pero no me lo hagáis esto <risa> No, pues ya lo silencio, les he silenciado sí, a todo no no quiero aplausos hombre no, no bueno muchas gracias Dora muchas gracias aplausos del corazón bueno, del corazón que muchas escuchar vale, bueno recuerden en el que quiera conectarse el que quiera conectarse el que quiera ah, una escucha yo no tengo ningún problema no soy soy docente no soy psicóloga ni me hubiera gustado ser psicoanalista, ahora lo pienso, pero este, eh, estoy lista para escuchar después de tantos años de escuchar a chicos, padres y todo. Así que, bienvenidos y entre todos vamos a salir adelante. En Telegram te pueden localizar todos, ¿verdad Dora? Que además nos estás poniendo sí. todos los días unos textos muy instructivos, que, yo, que sepas que yo te voy siguiendo. Nos pones todos los días un, bueno. unos comentarios muy interesantes. Vale, en Telegram, pues preguntar por Dora y, ahí, y ya está. El grupo de Telegram, debajo del vídeo, tenéis el, te el enlace, eh, Prilines. que El que quiera participar y si no, finalizamos el vídeo. Había alguien que quería ayuda, que le he dicho que viniera aquí al vídeo. No sé si está, pero si no me dice quién es. Bueno, ¿aló? Olga. Habla, habla, Olga. Olga, hola, ¿cómo estás? Eh, bueno, eh, yo quería eh, anotar un poco de lo de Dora. Eh, el viernes pasado empezó una, un simulacro acá en, en mi ciudad y empezaron a bombardearme de videos y de cosas negativas que uno además, además se estresa por eso. Eh, la televisión, ves pues, que empieza como uno en una crisis, ¿no? Eh, el lunes llegué y dije no, pero no, o sea, estoy asustada, estoy con miedos. Estoy estresada que va a pasar... Mira, te entiendo, ahora, te, de, ahora te dejo cacar, pero te, a mí me ha pasado lo mismo, lo mismo, me puse a ver, yo la tele no la veo porque es que ya hacen, pero los periódicos me empezaba a poner, ¿sabes lo que hacía? Cuando veía noticias malas tenía más peligro porque es que las ponía en Twitter. Ah, ah, ah. Mira, una contaminación total, te entiendo Dios, perfecto. Y me dije, no, esto no puede pasar y empecé a, primero, por la mañana no voy a coger el teléfono. Porque empiezan, a, es que me despierto y ya soy un de videos, ¿no? te dije, no, voy a llamar y voy a llamar a mi familia a ver cómo están y nada de WhatsApp, no va a mirar nada. Como esos eso grupos que todo el rato, joder, yo en el de Telegram digo, oye, para las noticias estas fúnebres, pues ya, para eso están los periódicos, otros grupos en Facebook, pero no llenéis esto de un muerto más, otro muerto más, claro, mm -hmm. porque es que hay que cuidarse, lo que estás diciendo es muy importante, Olga. Hay que cuidarse la cabeza de uno mismo también. Es lo primero para poder ayudar a otras personas, para poder ayudar bien. Lo primero es estar uno bien. Al primero que hay que cuidarse es uno mismo y entonces vas a poder ayudar mucho mejor a otras personas, ¿cierto? No eh, eh, Olga. Hagamos un ejercicio, un ejercicio diario de dejar el teléfono apagado, no ha de bajar el volumen, cosa que no lo escuchemos eh, durante unas horas, que nos tomemos la siesta si tenemos deseos de tomar una siesta y no estar pendiente a ver si suena el teléfono o no es decir un tiempito total que sea montones después los mensajes ya hablaremos con los amigos pero está bueno yo antes lo tenía a las 24 horas encendido y ahora aprendí que me dejo un tiempo para no escuchar absolutamente nada sino so, escucharme a mí misma y descansar sobre todo eh, eh, Sobre todo media hora antes de dormir es lo más crítico y recién levantados esas dos medias horas antes de acostarse y recién levantado el cerebro está más vulnerable. Entonces es mejor que en esos ratos tengáis el teléfono ap apagado, como dice Dora, o, o, o no estéis ahí metidos en la mala noticia. La mala noticia, miradla otra hora, pero no antes de dormir, porque es que se os queda ahí la mala noticia, ya soñáis con ella, ¿vale? Hola Luis, hola Marianela, eh, te iba a invitar ahora mismo, Marianela, que te había visto que es nuestra psicóloga ah, te, te iba a decirlo justo ahora, pero hola, ¿quieres añadir algo más, cielo? Y bueno, eh, sí, de pronto también eh, que entonces me puse a hacer una rutina y mi rutina, pues siempre está la parte espiritual en la mañanita, lo primero. Eh, y después empecé, bueno, una de televisión y empecé en las tardes. Dije, en las tardes voy a, a ver podcast de unos amigos que tienen sobre emprendimiento eh, y me voy a informar. Así como cuando yo llegué y dije, voy, quiero saber sobre el visado de Tales y te encontré, Luis, gracias a Dios que te encontré vale bueno más, gracias a dios que nos encontrasteis a todos a todos que yo lo que hago es poneros en contacto todos. e invito a todo el que vea este vídeo que quiera participar pues ya lo sabéis el enlace de zoom lo tenéis debajo del vídeo siempre a todos eh, oiga mira ahora va a hablar va a hablar Marianela okay. que es psicóloga gracias. está en tierra de fuego ¿vale? Y, vale y ella nos ayudamos entre todos todo tuyo Marianela vale. muchas gracias Olga ¿eh? hola a todos cómo andan eh, bueno eh, escuchando un poco de lo que dijeron la mayoría, eh, concuerdo con la mayoría de las cosas Y sobre todo quería hacer este hincapié en lo que yo denomino a la sobreinformación ¿no? Esto que ustedes plantean en, la, en su mayoría, eh, que uno agarra el teléfono y se encuentra con una sobreinformación Porque una cosa es estar informado de lo que ocurre porque bueno, la situación lo amerita, por supuesto, ¿no? Y otra cosa es sobreinformarse. También creo que hay que tener un uso responsable del teléfono, del internet. Eh, yo veo que mediante los grupos de WhatsApp, uno a veces reenvía videos por reenviar eh, a otros grupos, entonces también hay que ser cada vez más conscientes que cuando uno reenvía una noticia o un video, eh, esa noticia es tiene que ser necesario para el otro que la recibe, eh, no, no solamente por el hecho de reenviar, porque también hay que tener cuidado y pensar en el otro eh, con respecto de qué puede hacer el otro con esa información que recibe mediante el teléfono, ¿por qué? Porque la sobreinformación a la larga genera ansiedad, y lo que tenemos que tratar de lidiar en estos contextos de encierro es justamente con la ansiedad. No, Me parece que nuestra, la ansiedad va a ser nuestro principal enemigo para cada uno En donde cada uno encontrará la forma de lidiar con ella ¿sí? Proponiéndose tareas, proponiéndose actividades Como así también proponiéndose descansar No hace falta llenarse de actividades Para también decirnos a uno mismo Decirnos todos los días a uno mismo como si fuera que Bueno, hoy hice algo Pero también el no hacer nada el poder permitirte descansar, ¿sí? también es algo que no, justamente, valga la redundancia, nos debemos permitir. ¿no? Esto es un periodo, es una etapa, y si nos permitimos descansar y estar más de dos horas sin el teléfono en la mano, no creo que el mundo se caiga por ello, digamos, ¿no? Cierto. pero sí invito a la mayoría que seamos responsables con el uso del internet, seamos responsables con el uso de la información, eh, muy cuidadosos con las noticias que reenviamos eh, y yo creo que esa es una forma de ayudarnos entre todos, ¿no? Eh, a mí me parece algo tenebroso eh, cómo en los grupos se reenvía el conteo de los casos, el conteo de en, los en el grupo, en el, perdóname un segundito, María Nela, sí. te llamo Nela, ¿no? Como los amigos, ¿no? Y Nela, Nela. Escucha, en el de los prilines de Telegram no estamos contando los fallecidos, porque es que de verdad, es que para eso está el resto. Y es lo que tú. Mira, yo lo he vivido, que yo cuando empe empezaba aquí en España mmm, miraba los periódicos, pero es que me ponía de una mala. Yo mismo me notaba que, que me sentía. Ahora, es bueno notarse, ¿eh? es, es bueno verse a uno mismo. Y entonces, yo ya llevo dos días que miro el periódico lo justo. Lo justo. Oye, quiero dar saludar a email que veo que está en el chat de YouTube, animando, exacto. Si os está gustando, por favor, ponedle un like. Tanto si estáis ahora mismo en vivo como si lo veis luego. Por favor, un like, suscripción, el que no esté suscrito. Y saludos a email que te echábamos de menos y la gente estaba preocupada. Eh, ha dicho que es que estaba confinada. Nos tenías preocupados. Pero vamos, está ahí. Nela, ¿estás? Amiga, sí. Vale, y, pues si quieres y, añadir y, algo más y alguien que más quiera añadir, y si no, finalizamos ya el vídeo. Nela. Luis. No, que. Sí, ahora vas, ahora vas, Oscar. Ahora vas, venga, apuntado. Acaba que, Nela y ya sigue Oscar. Por Esta por última por nela, cosa. Nela. ¿no? Quiero, quiero contarle algo particular eh, porque lo viví de forma personal hace 24 horas. Eh. Me acordé que tenía una radio en mi casa. No y me pregunté, ¿de así cuánto que no escucho radio? Y después empecé a, a bueno, no solamente las radios hoy nos permite eh, poder escucharlas también en las plataformas digitales por páginas web, pero me pareció una forma muy interesante de dejar de utilizar, por ejemplo, plataformas de eh, tanto en el teléfono como así, también una forma más eh, interesante de escuchar música eh, y no necesariamente sobrecargarnos con el uso del internet y, y con otras aplicaciones que a la larga terminan generando lo que se llama la sobreinformación. Ahora, un inciso, y ahora ya dejo a Oscar, es que me lo ha recordado y yo ya sabéis que salto. Tengo un vecino que está todo Ajá. el día viendo series te lo juro yo no le digo nada no bueno, me meto pero como el vecino oigo la musiquita de la serie oye desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche pero que lleva así como una semana entera Yo este pobre hombre lo digo aquí para como no digo nombres puedo decir las cosas yo creo que eso no es positivo verdad aunque, aunque aunque no sé qué tipo de series ve pero verse 12 horas al día de series no sé qué opinas tú como psicóloga Nela? Bueno, yo creo que esto lo he hablado con ustedes Pero fuera del, del video YouTube anteayer Que mmm, recomendaba eh, ser muy cuidadosos también con el uso de las pantallas sí, De que podamos tener un uso consciente de las pantallas Tanto de la televisión como del, de los celulares Porque a la larga vamos a sentir fatiga eh, Lo hablaba con mi hermana hace un tiempo Y me decías, eh, Nela tenés razón, empecé a sentir fatiga, me siento cansada. Eh, así que yo creo que vamos a experimentar todos, no solamente fatiga, sino que estrés. Eh, he tenido casos que he ten, tenido que atender por um, ataques de pánico, eh, y eso también es algo muy delicado. Eh, por eso yo recomiendo que el uso de las pantallas también sean responsables, Sí, tanto para nosotros adultos como así también a los niños. Eh, yo tengo un niño de 5 de años que seguro ya lo habrán visto. El vuelva. otro día le vimos, sí. YouTube, sí, gracias a Dios, bueno, no me dijo sí. nada. No me el YouTube Es que, oye, que bueno, lo que estás que diciendo, que... mira, yo me acuerdo cuando era más pequeñito que si veía la tele y me entraba dolor de cabeza. Esto que te pasabas 4 horas viendo televisión y luego te levantas como cuando dices, Joder, si no me ha llenado nada y ya está dolor de cabeza. Pues a mí ahora... Yo no, no veo serie ni veo televisión pero es que me da no me llega a dar dolor de cabeza pero de pensar cómo está el vecino casi me da eh fíjate lo que te digo totalmente vamos a empezar a experimentar dolores de cabeza eh, dificultades en la visión ojo también con eso hay que tener un sumo cuidado también con el uso de las pantallas porque aquellos que tienen dificultades en la visión hasta Puede generar también el mismo dolor de cabeza, el uso forzoso de la vista, ¿no? Eh, por eso seamos moderados con el uso de las pantallas. Y traía el ejemplo de, de mi hijo, ¿no? Porque yo con él volví a jugar a los juegos de mesa, ¿no? Eh, Hay que buscar cosas físicas que... o cosas que aporten y que sumen, ¿verdad, Nela? Totalmente. Los juegos de mesa. Eh, el ajedrez, por ejemplo, que es algo que hace un montón no jugaba y siempre me ha gustado jugar. Eh, o por ejemplo, eh, los juegos que implican dados y cartas, eh, eh, escaleras y serpientes, creo que la vez pasada jugué con mi hermana, o Monopoly también. Y bueno, con mi hijo más pequeño uso juegos de mesa. Genial. O sea, que lo que quiere decir que no nos limitemos a, a la pantalla todo el rato. <risa> que Oye, que la pantalla está bien, pero un ratito. Luego están los juegos de mesa, está el. Eh, leer, <risa> está. <risa> con, ¿verdad? Combinar un poquito. Claro. Oye, Nela, para que ahora os voy a dejar que habléis todo lo que queráis. Escucha, eh, eh, eh, Oscar, ahora te invito, eh, Grisma. Grismina. O creo que se pone así: ¿quieres intervenir? Que has levantado la mano, di lo que quieras, amiga. Venga, te invito y luego ya va Oscar. Y luego ya terminamos el vídeo hasta mañana. Aunque vosotros os quedáis en la sala hasta que aguantéis, por así decirlo. Yo creo que esto de estar en la sala es positivo porque ahí estáis interactuando con otros seres humanos o ahora los que estáis en YouTube que también estáis escribiendo. Yo creo que la interacción es buena, ¿no, Nela? Eh, es bueno interactuar, sí, sí, sí. ¿no? Eso sí, ¿no? Por supuesto no no estar pasivo no estar pasivo recibiendo una serie y no aportando nada cuando estás interactuando es distinto no verdad nela sí no totalmente y aparte eh, sentir preocupación por los estados de ánimos del otro yo todos los días eh, bueno yo tengo la suerte de estar pasando la cuarentena con mi hermana en este momento y con su mamá entonces yo eh, le pregunto a ellas y les digo cómo se sienten, ¿se sienten bien?, ¿están cansadas?, ¿durmieron bien?, ¿no? Eh, son preguntas capaz que sencillas, pero que no está de más que recibirlas, ¿no?, por la persona en este caso que está conviviendo con vos, eh, hay que ser también muy detallistas en eso, eh, preguntarte, ¿dormiste bien hoy?, ¿cómo te levantaste?, ¿cómo te sentís?, eh, ¿necesitas algo?, ¿no?, eh, lo que se llama el detalle?, Sí, el detalle humano es muy importante. El, el, el interés, lo que decía Dora, escucha activa, escucha activa. Y la otra persona eso lo agradece un montón y luego te vuelve y luego te vuelve. Dora, eh, o sea Nela, perdona, muchas gracias, vale, quédate en la reunión, vale, si quieres gris Grismina y luego ya vas tú, Oscar, vale, que como Gris3ma, venga, todo tuyo. Hola te oímos Hola, perfecto. saludos. Sí, saludos. Sí, Preséntate donde estás saludos. y Mira, yo me encuentro en Chile, en la ciudad de Punta Arenas, como ven, estoy trabajando. Soy una de las personas sí. que todavía trabaja. Aquí no estamos tan en sí. sí. No no estamos tan tan en cuarentena como en otro, en otros lugares del mundo. Eh, realmente aquí lo único que los turnos nos han cambiado los turnos trabajamos un poco corrido de acuerdo al rubro que trabajamos y este realmente el gobierno de acá solo ha dado la noche desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana como un toque de queda el resto de resto las personas estamos trabajando y hombre eso va bien para bien. la economía pero para la salud no sé si va muy bien, cielo, porque es que yo digo, es que el virus, ¿qué pasa? que pasa? Que por el día no trabaja, solo. No, o sea, hombre, algo reducirá que por la noche no, no os podáis reunir, pero. Pero no sé, vamos, yo es que no me meto, pero no sé, sí, pues. no sé. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas tú, ya que estás aquí, cielo? Sí, sí, correcto. O sea, no, de verdad, de verdad que nosotros eh, solamente es como observar lo que dice el, el gobierno y, y bueno, y a veces da un poco de risa cuando dicen Sí, bueno, pero de los gobiernos, el de los gobiernos, no fíes no sí. mucho que el gobierno español este que tenemos aquí, medio social comunista, les dijo a todos sí. ir a la manifestación el 8 de marzo, a, no les dijo a contaminaros, pero él lo sabía muy bien y no lo dijo, no lo dijo. Ahora, luego, dos días después nos encerró a todos en cuarentena, ya cuando todos estaban... De los gobiernos, fiaros claro. lo justo, pero vosotros sois. Lo que os digo yo, yo os doy mi opinión, pero decidir vosotros. Por los gobiernos, igual, que os den su claro. opinión, pero cuidaros vosotros. Sí, pues realmente tenemos que cuidarnos, pero realmente, por lo menos aquí, eh, de verdad que la información, mucha información se, se está ocultando, no dicen los verdaderos casos que hay ni nada. O sea, recién hace poco es que están cerrando los vuelos internacionales, pero de, de resto casi todo está funcionando eh, en la medida de lo posible, como diríamos normal. Pero ya era, deberíamos estar como otros países que están en cuarentena total, porque ¿para qué esperar que hay tantos casos ya que hay más de mil? Pero tú te puedes cuidar a ti misma y a tus familiares. Vale, sigue las recomendaciones que decíamos. Ten un poquito una distancia de seguridad de otras personas. Lávate las manos y la mascarilla. Sí, eso, eso sí lo... Correcto, eso sí lo estamos haciendo. Y de hecho, ahora eh, no hay mucha aglomeración de personas aquí. Cuando trabajamos, no, no estamos por turno. Trabajamos una sola persona por departamento. o sea, Por lo menos yo aquí trabajo sola. Perfecto. Y en otro departamento hay una sola persona. Uno trabaja en la mañana o en la tarde. Ya no hay aglomeraciones de personas. Eso es, eso es. Sobre todo evitar las aglomeraciones de personas y cuando hay que tratar con otra persona, pues tener una distancia de seguridad. Y... Sí, correcto. Bueno, nosotros nosotros aquí dentro de la empresa sí nos han dado bastante. Eh, bueno, por lo menos tengo que trabajar con guantes. Eso. Todos los papeles que toco, todos los billetes, todo tiene que ser con, con guantes. Y bueno, y evitarlo evitar el contacto con personas. Y luego al quitarte los guantes, te los quitas, sabes, quitártelos, ¿no? No, hay que quitárselos con cuidado y botarlos una vez desechados. Exacto, y, y que te lo quitas desde dentro, te lo quitas desde dentro, así, ¿no? Que no toque lo de fuera, y luego los botas, como tú dices, y te lavas luego las manos, no te las pasas aquí. Exacto, sí, Eso pues te lo de, de no tocarse nada y todo, pero bueno, ahí ahí vamos. A ver, yo siempre hay una esperanza que luego no, es que no quiero hablar del bicho ese, porque en la encuesta sí. ha salido que no queréis que hablemos del bicho. Es lo bueno, ha surgido el, el tema, no hablan, el, el bicho no, no. pero que escucha, que tampoco te preocupes, a ver, tú cuídate, que luego tampoco, va, que el 80% de las personas ni lo van a notar. Toquemos madera que todos los que estamos aquí, todos los que veis el vídeo y todos vosotros que seamos de ese 80. ¿Vale? Que, no, la de la que la mayoría de la gente claro, que toca madera. <risa> Pero yo qué sé, que, que bueno, que, que gracias por haber participado tú también, vale. Cuando. No, gracias a ustedes, gracias por la información y la ayuda. Estamos aquí. Y los vídeos que hacéis diariamente. Los, los hacéis vosotros los vídeos. Muchas gracias, cielo. Vale. Bueno, gracias a ti. Chao, Luis. Chao. Chao. A todos. Chao. Oscar, venga, te toca y ya cerramos el vídeo que yo os dejo en la sala. Amigo. Sí, gracias, amigos. Entonces, con respecto a cómo ayudar a las otras personas. Eso, el tema es principal, que se nos hemos desviado un poco, pero venga, eh, aquí tú reconduces. Hay que que eh, primero de todo, nosotros estamos en un ecosistema de amistad, donde muchos estamos en América Latina y en América, porque también tenemos algunos allá en los Estados Unidos de Norteamérica y otros están en España. Entonces. Eh, me quiero referir al caso de las personas que están en España, los latinoamericanos que están ahora en España, recién llegados por allá. Ah, para, pensar, para ayudarle a una persona que está recién eh, en, en, los, en, en España, hay que tener en cuenta primero si esa persona está sola o si está en pareja o hace parte de un grupo familiar que está instalado allá. O sea, hay que ayudarle a la persona en su contexto. O, sea, o como a, a mi amigo que estaba en pareja, pero la, la pareja se ha destruido la relación y le ha echado de casa, en plena cuarentena. A ese que le diríamos, que así me ayudas un poco. Bueno, es que uno tiene que entender la realidad de, de, del ser humano con que sea hablando, porque en la experiencia real es que cuando uno va a ayudar a una persona, esa persona está necesitando algo para él o para ella. Pero también muchas veces lo que sucede es que está pidiendo ayuda para su pareja, él y sus hijos, por ejemplo. O sea, una cosa es ayudarle a una persona, a una familia a través de una persona, hombre o mujer, y otra cosa es ayudarle a un individuo que está solo, que tiene un problema de desarraigo, y que se está acomodando una sociedad donde cada uno de los seres humanos con los cuales comparte está en su propio mundo, está en su propia problemática okay. diaria cotidiana y qué, ¿Qué consejo no así práctico a, a los prilines de YouTube que están viendo te ahora en directo y que lo van a ver luego así rápido que ya sabes que a los de YouTube le gustan las cosas chas qué bueno, tip bueno, le darías sí. para ayudar un poquito a los dos tipos al que está solo solo que está desarregado o el que está con familia, que te pide ayuda también para toda la familia, que dos eh, tips o consejos eh, rápidos y luego claro, ya en, bueno. en el chat ya habláis todo lo que queráis, amigo. No es, o sea, no es muy fácil, pero si yo ya tengo ubicado que es la persona o que es su familia a través de él, entonces ya ya, ya se la cosa coge por un lado o por el otro. Hmm. Bueno, entonces, buena buena distinción, ayuda. nunca lo habría pensado, Oscar, buena distinción claro, la que estás haciendo. Es que yo tengo experiencia en eso porque yo viví en Washington, D.C., trabajé mucho con la, con la comunidad hispana ya por varios años. Y estoy a la orden para eso, tengo cierta experiencia y me encanta. Lo otro es respetar las creencias o descreencias de esas personas, porque ya vivimos en un mundo multifacético y no todas las personas que están requiriendo ayuda piensan como nosotros. Pueden ser católicos, evangélicos, no creyentes, creyentes de otra cosa. Pero lo fundamental es que somos seres humanos. Entonces, irse exactamente a los puntos que como ciudadanos, y con Ciudadanos podemos hacer por lo demás. Y darle. ¿Por qué? Si tú puedes ayudar, ayuda. Porque de todas las cosas que yo puedo reconocer a través del tiempo, que perduran en la vida y, y que te dan satisfacción personal y te limpian el cerebro y te limpian el alma o cualquier concesión que tengas, es ayudar. No hay nada mejor en este mundo que ayudar a los demás. Eso alivia problemas psicológicos hasta problemas eróticos problemas eh, todas clases problemas sexuales de, de de comportamiento o sea lo si no estás tú diciendo incluso desde, incluso desde el punto de vista egoísta entre comillas Exacto. no ayudar Exacto. porque es que te va a beneficiar incluso Exacto. aunque sea tú el que ayudas ese enfoque Exacto. tampoco si lo había pensado si tú ayudas y te sientes muy bien ahora de pronto no te sientes tan bien en ese momento pero a cabo de unos días meses el tiempo te vas a sentir muy bien porque ayudaste y eh, el trabajo es eh, eh, de, de ayudar a una persona muchas veces es tan sencillo que para ponerle un precio puede costar 10 euros o 100 euros casi que no importa obviamente hay que definir muy bien el caso para poderlo hacer porque hay gente que necesita 10 dólares pero para comprar droga entonces jamás lo va a obtener de mí y ese es un problema que tenemos en el mundo entero para comprar cigarrillos pero hay gente que necesita eh, Compañía por ejemplo eh, hoy en la mañana me llamó un primo a mí aquí a, a, Cierto que vive, que tiene una finca donde produce aguacate a un área rural de aquí de antioquia necesitaba hablar conmigo porque está muy solo allá vive no, solo no, tu primo Exacto vive solo por ahí en un área rural donde y está confinado no también confinado. Oye, eh, Oscar, yo tengo una amiga también que está confinada en Madrid, que vive sola, que se llama Luz, que seguramente vea este vídeo y no logro convencerla que venga aquí con vosotros a hablar para que se desahogue, porque ella se siente también muy sola. Ah, no, dile que me llame, que yo le prendo la luz. Exactamente. Claro. Oye, llevo una, unas negociaciones con ella, pero luego le da vergüenza y, y, y, y, y se o sea, siente muy sola. La claro porque es que en un mundo como el de hoy mira hay una cosa luis y todos compañeros en este momento en el mundo y en españa ya no el problema no es el virus para mí el problema es lo que se viene se viene esta dificultad económica de sobrevivir que los mismos estados que nos dirigen no saben qué hacer que los mismos políticos que nos dirigen allá y acá no saben qué hacer hombre de para momento, momento te digo, te, Oscar, te digo lo que van a hacer van en primer billetes vamos como los podían imprimir en argentina Ahora, los argentinos y los venezolanos saben muy bien a lo que lleva luego eso, van a imprimir euros y van a imprimir dólares como hicieron en Venezuela y en Argentina. A corto plazo igual nos salvan, a corto, pero luego, pero eso será para otros vídeos. Sí, pero en general, el problema en este momento ya no es el virus, porque el problema ya nos está pasando. De una u otra forma ya nos está pasando ahora, o sea, ya lo tenemos acá. El problema es lo que sigue cómo voy a, a, a, a resolver el problema económico de mi familia si estás allá la que dejó aquí en, en américa latina si, si estás aquí los tengo acá o sea esa es la otra realidad pues de eso si si me permite de eso podemos hacer más vídeos luego de, que, me, que me parece muy buen el planteamiento cómo vamos a resolverlo a nivel micro a nivel de cada uno a nivel macro ya se lo dejamos a los gobiernos pero a nivel micro cada uno verdad como muy buena, lo apunto también, ¿vale? Aunque te parece. Ahí, ahí me apoyo en, en, en, en, Nela, en Marianela. Ahí me apoyo es porque cuando. Y también lo que dice Dora, ellas son bien inteligentes, me encanta. Bueno, todos somos inteligentes, pero estas amigas han hecho un aporte. Fabuloso. Inteligencia colectiva, la suma de todos sí, es lo eh, que más hace. Ah, sí. Han hecho un aporte fabuloso, que es escuchar, hermanito. Hay que escuchar al otro, porque a veces, con unas buenas palabras y un café. Mejor dicho, le llenas, le haces un festival Cierto. de nuevas ideas a la persona en el cerebro. Hay que meterle más música, más amor, más cariño a la vida. Mucho más cariño hay que meterle a la vida. Y ahora las dificultades con mayor razón. Y lo puedes hacer a través de una palabra, de un café, de una cerveza, cuando se pueda hacer, ¿cierto? Y de una llamada es simplemente el poder de la palabra es fabuloso, es increíble. Y lo supieron nuestros amigos los sumerios, allá todas las culturas mesopotámicas, cuando desarrollaron ya la escritura y pudieron poner la palabra hablada, la pudieron colocar en escritura, empezaron los libros, las creencias y muchas formas de ayudar a la humanidad. Entonces, la palabra hablada y escrita, sobre todo la palabra hablada, con mucho cariño, sana, heridas, y, y dibuja un horizonte, un arco iris fabuloso allá en el horizonte de la persona. Muchas gracias. Perfecto, Oscar, muchas gracias. Bueno, pues voy a cerrar el vídeo en YouTube, aunque vosotros seguís aquí en Zoom, que eso es también una reunión, eso es escucharse. Que como conclusión, que, que os ayudéis todos, tanto en lo físico, pero muchas veces solo es en lo emocional y en escuchar, compartir ideas, como han dicho, cambiar las perspectivas, ¿vale? Y eso enriquece, no solo al que recibe, sino también al que da, como él nos ha explicado muy bien, nuestro amigo Oscar brilín es que muchas gracias dejar mmm, poner en los comentarios mmm, vuestras aportaciones como hicisteis en el vídeo de ayer del dinero vale que, que las he leído y las seguimos todas vale poner en los comentarios lo que pensáis vale y nada que nos vemos si os ha gustado por favor poner un like insisto como os dice mei un like tanto si lo lo habéis visto ahora en vivo como si lo veis luego y si lo veis luego además del like os pido que os suscribáis que estamos todos los días emitiendo en vivo vale Siempre. Que muchas gracias a todos, Prilines, que nos vemos mañana. ¿Vale? Y nada, ahora seguimos en la reunión de Zoom. Muchas gracias, YouTube. Hasta mañana. Chao, chao. Chao.